Bienvenidos señores estudiantes de realidad nacional y ambiental estudiaremos el tema estabilidad democrática y crisis de la democracia en el ecuador importante eh, señalamos que todo está hecho en un periodo histórico que abarca desde 1979 a 1996 se inicia este periodo con Jaime Roldós Aguilera y culmina con la presidencia de Sixto Durán Vallén Jaime Roldós Aguilera es el primer gobierno democrático desde 1960 recordemos que históricamente el país eh, estuvo gobernados por, por militares por dictaduras militares y este gobierno inicia este importante periodo con un plan nacional de desarrollo propuso la carta de conducta en donde participan venezuela colombia y perú con el principio de la justicia universal en materia de derechos humanos señalando que la protección de los derechos humanos estaba por encima del principio de no intervención en este gobierno también se afronta el conflicto bélico con el perú normalmente llamada la guerra de paquilla el 24 de mayo de 1981 muere en un accidente aéreo viajando a la provincia de loja al cantón zapotillo Osvaldo Hurtado que era vicepresidente eh, fue nombrado por el Congreso y se empeñó en liberar el discurso político del populismo. Tuvo éxito en varias huelgas eh, que fueron lideradas por los trabajadores. Afrontó la crisis económica de la caída de los precios del petróleo y efectos de los fen del fenómeno del niño. Sucretizó la deuda privada, por la cual él tuvo también... Eh, muchos ecuatorianos estudiosos tanto de la economía eh, y políticos que estuvieron en contra de esta política que optó eh, Osvaldo Hurtado Larrea también fue el primer presidente en concurrir a una asamblea general de la ONU el gobierno de León Febres Cordero que también tuvo estabilidad digamos democrática culminó con su periodo eh, por donde él eh, continúa su obra su, sus ofertas una obra pública y lucha contra el narcotráfico. Gana las elecciones con el lema populista: pan, techo y empleo. Su estilo de gobierno es el autoritario, implacable exterminio con los terroristas, persecución a los jóvenes revolucionarios que se llamaban Alfaro Vive el Carajo. Y también afronta el secuestro eh, por parte de la base de Taura. Eh, pensamos que los militares son los que dan cierto margen de estabilidad esta revuelta fue liderada por Fran Vargas Paso el gobierno de Rodrigo Borja se destaca por el respeto a la constitución y normalidad democrática mejoró las relaciones entre Ecuador y Perú pidiendo el arbitraje papal e invitando al presidente peruano a visitar el país también hay una recuperación de la reserva monetaria y detuvo la escala inflacionaria. Es importante decir que es inflación: es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, o sea, las cosas se van encareciendo eh, todos los días. Eh, un día cuesta un precio, mañana, pero siempre a un precio eh, con dirección a que suba este valor inicial. El sixto Durán Vallién es otro presidente que demuestra mucho respeto a la democracia y a los derechos humanos hay libertad de prensa gobernó con políticas neoliberales y sujetas a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional afrontó la destitución de Alberto Dajic por parte de la corte y también este gobierno afrontó un otro conflicto bélico con el Perú en 1995 lo recordamos a Sixto con su frase célebre ni un paso atrás en la guerra del Cenepa también hemos resumido cuáles son los aspectos relevantes de este periodo importante. Eh, afianciamiento de la democracia, las Fuerzas Armadas respaldan la sucesión constitucional, se debilitan los partidos tradicionales liberal y conservador y se fortalecen otros partidos políticos. El, también eh, tenemos otros aspectos como que se, se comienza a, a, digamos, a sentir un subdesarrollo por también el crecimiento de la deuda externa, un incremento de la inflación, la caída de los precios del petróleo y aquí hemos resumido con los dos conflictos bélicos que hubieron durante este periodo en 1981 y 1995. La inestabilidad política y democrática se inicia con el gobierno de Abdallah Bucarán y realmente eh, observamos nosotros que este gobierno apenas dura seis meses, ¿no es cierto? y su campaña hizo mención a tres objetivos claros un ajuste económico tajante y coherente vivienda y la paz con el perú fabián alarcón es el que después de derrocado abdala bucarán el congreso le nombra independientemente que había una vice, vicepresidenta rosalía arteaga sin embargo el congreso decide nombrar como sucesor al presidente del congreso que en ese tiempo era fabián alarcón este gobierno también enfrenta una crisis constitucional y enfrentó las consecuencias del fenómeno climático del niño el gobierno de Yamil Maguad alcanza aspectos también que eran esperados por todos los ecuatorianos una firma de tratado de paz con el perú eh, sin embargo tenemos como aspecto negativo el, el feriado bancario que se originó el 8 de marzo de 1999 la quiebra del sistema financiero establecimiento sin tratado previo de la base militar de manta de los estados unidos se dolariza el país el 9 de enero del 2000 y fue derrocado por una efímera junta de salvación nacional liderada por lucio gutiérrez antonio barcas y carlos Solórzano. el gobierno de gustavo noboa tenía que asumir frente a la destitución de lucio gutiérrez eh, también eh, este, ofrece eh, un, refundar el país y sin embargo realiza aspectos que también los toma la historia como el, el contrato a la construcción del oleoducto privado de crudos pesados renegocia la deuda externa eh, luego de la inédita moratoria unilateral de los bonos Brady declarada por Maguad bien y así lo más creo que lo más importante con lo que recordamos este periodo es la migración de nuestros uh, coterráneos a, al extranjero y las remesas enviadas por ellos alcanzan el tercer rubro de ingresos del país el gobierno de lucio gutiérrez realmente eh, con la promesa de campaña que contra la corrupción sin embargo durante este gobierno fue observado por todos los ecuatorianos el no respeto al nepotismo que alcanza límites exagerados la intervención de la corte suprema de justicia fue reemplazada arbitrariamente a sus magistrados eh, se declara crítico el eh, lucio gutiérrez al fondo monetario sin embargo luego va y alcanza varios créditos de este de este organismo internacional eh, fue derrocado asimismo por el movimiento ciudadano de los forajidos el gobierno de alfredo palacio asume el poder con la idea de refundar el país, llevó adelante negociaciones con Estados Unidos para la firma del Tratado de Libre Comercio bajo estándares de soberanía, y también envió una reforma legal al Congreso para integrar la Corte Suprema de Justicia que luego él mismo la denomina la Corte Ideal. Detuvo el proyecto del Plan Colombia, es lo recordamos todos los ecuatorianos, para realmente conservar la paz con nuestro vecino país y fortalece las relaciones sur sur con viajes a, suyos a nigeria y de su canciller a la india que por primera vez se daban estos encuentros a nivel de otros continentes este periodo también lo remarcamos con ciertos aspectos muy relevantes eh, en una visión general hay rupturas del poder constitucional crisis de la partidocracia fortalecimiento del populismo corrupción en las esferas gubernamentales bajos precios del barril de petróleo del debilitan al presupuesto nacional incremento de la pobreza masiva y creciente inmigración al exterior a estados unidos y españa especialmente que nosotros también conocemos que muchos artesanos emigraron a italia a inglaterra y otros países violación a la constitución por parte de los gobernantes pero también por parte del congreso incremento de la deuda externa y por ende incremento del desempleo muchísimas gracias en una próxima oportunidad analizaremos otros temas